Hablamos sobre prótesis totales, lo vamos a hacer junto al doctor Ronald Bayá, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Buenos días, bueno, listos para solucionar cualquier tipo de duda que puedan tener en cuanto a la, a la cavidad oral, ¿no? Empezamos con prótesis, ¿qué significa una prótesis dental? Bueno, una prótesis está catalogada como un aparato externo, un aparato adicional, obviamente un objeto extraño que obviamente nosotros instalamos en la, bueno, en, en la parte odontológica, a la cavidad oral para reemplazar un órgano que se ha perdido, que obviamente son las piezas dentarias. ¿no? Eh, edad, obviamente no creo que exista una edad eh, para, poder, para la pérdida de una pieza dentaria. ¿no? Ahora, obviamente, eh, diferentes causas, diferentes razones, diferentes motivos que pueden producir la, la ausencia de las piezas dentarias a diferentes etapas, de, de, de, a, a cualquier etapa de la de, de la vida de cualquier persona y obviamente hay que ver la posibilidad de reemplazar porque siempre les digo a los pacientes lastimosamente no estamos diseñados a, para funcionar mal entonces para que funcionemos bien tienen que estar todas las piezas dentarias en boca tienen que trabajar todas de manera simultánea de manera homogénea para, para que obviamente el, el acto masticatorio sea lo, lo más eh, cómodo lo más eh, orgánico posible y obviamente funcione lo mejor posible y obviamente prolonguemos también el tiempo de vida que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es la función de esta prótesis, doctor? <coughs> La prótesis, la obviamente, no, la prótesis siempre ya. es reemplazar, ¿no? Uh -huh. Reemplazar a una estructura perdida, ¿no? Puede ser unitaria, puede ser eh, múltiple, puede ser total. Lastimosamente, eh, a, a, el, <coughs> las piezas dentarias, generalmente en adultos mayores, las prótesis ya vienen a ser prótesis totales, ¿no? Obviamente, reemplazando las 32 piezas que están ausentes en la cavidad oral, ¿no? Y obviamente la única forma de reemplazar, bueno, no es la única, pero eh, la más eh, común que se da eh, eh, para reemplazar esta obviamente son las prótesis totales que obviamente son eh, generalmente hechas a bases de, de acrílico, ¿no? Y nos preguntamos, doctor, ¿cómo podemos llegar o cómo una persona puede llegar a requerir de prótesis totales? ¿Esto porque, eh, Pues eh, si tenemos caries en una pieza dental, ¿la identificamos nosotros mismos? Y tenemos la posibilidad eh, de poder mantener en, esa pieza en, en nuestra cavidad bucal a través, por supuesto, del de tratamiento que se requiere desde la especialidad. Eh, pero, ¿cómo una persona puede llegar a perder todas sus piezas? ¿O es que tal vez te quedas con algunas que eh, no están de manera seguida, no son parte de nuestro tren bucal, y eh, pues eh, llega algún momento en el que a su gerencia tal vez se se sugiere el, el sacar absolutamente todas las piezas. Generalmente, eh, la ausencia de las piezas dentarias siempre es multifactorial, ¿no? No se puede determinar por una simple causa la, aus la ausencia de las piezas dentarias, uh -huh. ¿no? Eh, la pérdida puede ser por miles de millones de causas que puedan tener, ¿no? Hay ciertos casos en los cuales se recomienda eh, extracciones dentarias cuando realmente ya no hay posibilidad de solución, no hay una alternativa de tratamiento para poder... Eh, mantener las piezas dentales uh -huh. en boca. Empieza ¿no? en las prótesis totales, doctor. ¿Cómo se realiza la higiene de las mismas? Ya. Hay que entender el concepto de que la prótesis, o sea, las prótesis cuando son totales, vienen generalmente de un material acrílico, o sea, es un material plástico. No, no es un material cerámico, no es altamente pulido como son los dientecitos. Los dientes, nuestros dientes, los que utilizamos, son altamente pulidos y una estructura totalmente diferente, por eso utilizamos pastas dentales que son abrasivas. La pasta dental común que tenemos tiene sustancias abrasivas, o sea, sustancias que obviamente van a raspar más de lo que deben. Por eso decimos a los pacientes cuando entregamos prótesis que no deben utilizar pastas dentales para lavarse la prótesis, ¿no? Porque obviamente esas pastas que son abrasivas son altamente destructivas para las prótesis, porque obviamente son estructuras plásticas, entonces las desgastan más de lo que deberían, ¿no? Después, obviamente, le decimos a los pacientes que en cuanto a higiene, hay ciertas personas que les recomiendan, ah, hay que dejarlas las plaquitas en, en un frasquito de agua, que no necesariamente deberían hacerlas, ¿no? Siempre se les recomienda a los pacientes, mientras menos tiempo estén en boca es mejor, ¿no? Porque obviamente es un, es un objeto extraño que estamos metiendo en boca, entonces este objeto extraño igualito está metiendo placa bacteriana, igualito y además hay que considerar, que probablemente la boca sea el peor medio ambiente de toda, la, de toda la tierra, porque imagínense, es húmedo, ¿no? Para empezar, está sometido a entrar y salida de comida todo el tiempo, ¿no? Está sometido a carga masticatoria, a fuerzas de todo lado, aquí hay fuerzas, aquí hay fuerzas, entonces, la prótesis está sometida a una fuerza por todo lado. Entonces, hay métodos para poder alivianar todo esto, ¿no? Digo, primero, obviamente, Men, men, mientras menos tiempo la plaquita se quede en boca es mucho mejor no porque obviamente estamos evitando que esté este medio húmedo externo lo dejarlo dejarlo en boca segundo obviamente lo que deberíamos pensar es que la plaquita eh, debería mantenerse lo más limpia posible siempre porque obviamente entra comida por todo lado entra y obviamente esta, eh, esta misma todas las bacterias que se están generando por debajo acompañada de la encía que es húmeda, entonces puede generar algún tipo de hongo o algún tipo de entidad adicional dentro de la, de, la, de la plaquita. Hay métodos que agarramos, generalmente se le recomienda al paciente por lo menos una vez a la semana, dejar las plaquitas remojando en sustancias que sean, que sean antisépticas. Ahora en, en el mercado hay miles de marcas, uno puede preguntar a la farmacia, que son pastillas efervescentes, las cuales evitan la formación de los hongos, que es la... la el agente más destructivo que puede existir, ¿no? Justamente porque se queda en la boca, ¿no? Entonces, una, dejamos a veces una, una, una noche remojando en estas en esas pastillas efervescentes para evitar que, se, que, son, que son antisépticos, que evitamos que obviamente se pueda generar algún tipo de microorganismos sobre la misma prótesis, ¿no? Y ese es el método de, de higiene que es más frecuente. Si yo quiero lavar la prótesis, yo me sirvo cualquier alimento, eh, agarro la plaquita, agarro un cepillo dental cualquier tradicional normal y lo lavo, si necesito algún antiséptico utilizo jabón, no, un jaboncillo que, que tenemos a mano, le ponemos y con eso lo podemos lavar para mantenerlo más limpiecita la placa Perfecto, ¿se puede ensanchar una placa doctor? o viceversa, por ahí eh, pues nuestras <coughs> encías podrían tal vez aminorar su grosor Sí, sí generalmente es una de las eh, molestias frecuentes que, que reportan los pacientes porque obviamente puede ser por pérdida de pieza por pérdida de peso que un ambiente pueda perder esa retentividad que obviamente inicial que el odontólogo entrega con la prótesis en el momento que se le está entregando ¿no? Eh, puede ser que la prótesis obviamente lastimosamente hay una retracción de las, de, del mismo tejido óseo eventual que se va generando con el tiempo dicen que a veces hasta es de un milímetro al año, entonces es wow. una barbaridad ¿no? Sí. hablando en cavidad oral uh -huh. entonces esta pérdida de estructura obviamente hace que las plaquitas queden más flojas ¿no? Hay métodos para poder compensar esto, no puede ser rellenado de la misma prótesis o puede ser eh, bueno, la confección de una nueva plaquita. Si es que el, el, el, la pérdida de, de, de estabilidad de la misma prótesis dentro de la cavidad oral, obviamente se manifiesta de manera frecuente, entonces hay que obviamente ver la posibilidad de reparar este tipo de problemas. ¿Cuánto tiempo nos va a durar una prótesis, doctor? Hay que modificarla, hay que cambiarla... <risa> Eso depende generalmente del tipo de, de, de alimentación que uno recibe, No, yeah. no hay, hay pacientes que obviamente les entrega una prótesis y a los dos años están totalmente en planas las, las piezas dentarias. ¿no? En ese caso, obviamente, pierde eficiencia masticatoria de la misma prótesis y en ese caso hay que pensar en reponer. O la razón que decía, no, que la plaquita pueda quedarse floja. ¿no? Yeah. Uh -huh. En ese caso, también es un buen pretexto para poder reemplazar a una nueva prótesis. Pero obviamente, esto generalmente viene acompañado de la necesidad y la solicitud del paciente de que él manifieste que realmente o le está fastidiando o que ya no puede comer, ya no puede prender los alimentos. Hay prótesis que duran muchos años. Hay pacientes que vienen que, diga, que nos dicen, yo tengo mi prótesis hace 20 años y sigue funcionando bien. ¿no? Y hay pacientes que inclusive dicen, mi marido no sabe que yo uso prótesis y obviamente utilizan prótesis totales no yeah. justamente porque a veces están tan cómodos con las, con las mismas prótesis que ni las cambian, que obviamente están funcionando bien, pero obviamente esto viene en el marco de la adaptación que tiene cada persona y obviamente del tipo de alimentación que puede tener cada uno Pues alguna vez sufrimos la ruptura de un pedacito de nuestra pieza dental ¿Y qué es lo que ocurre cuando utilizamos o tenemos prótesis? Bien, viene a ser lo mismo o sea, hay la clásica eh, consulta de los pacientes que vienen con la prótesis en dos partes, ¿no? Estaba bañándome y se ha caído la placa O ¿No? también una caída. Una caída, ¿no? Entonces, ese macrotrauma sí, obviamente, produ puede producir, como decía, es una prótesis es generalmente hecha a base de, de plástico. Entonces, obviamente, sí es susceptible a la fractura. Puede ser que se caiga, puede ser que inclusive por algún tipo de alimento muy duro se pueda fracturar la prótesis. O en el peor de los casos que se salgan los dientes por algún tipo de problema inerte dentro de la misma prótesis. Obviamente hay formas de reparar, hay formas de corregir, hay formas de eh, solucionar ese tipo de problemas, solamente habría que analizar dependiendo del caso individual de cada fractura que pueda tener la prótesis. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber acerca de los implantes dentales ya en la tercera edad. Por favor, nos dice, ¿se puede realizar uno, dos o más a la vez? Por favor, nos dice, muchísimas gracias por realizar su pregunta. Esta es otra opción, ¿no? Para las personas claro, que tienen Como decíamos pérdida. hace rato, uh -huh. eh, los implantes dentales nos dan la gran eh, ventaja de que obviamente instalando estos implantes podemos eh, colocar sobre ellos ya sean los mismos, las mismas piezas ausentes o estructuras en las cuales podamos apoyar una prótesis. ¿no? La misma prótesis removible puede ir apoyada, porque obviamente como decía hace rato, el problema es la retención, el problema es ¿dónde me agarro? ¿dónde me agarro para quedarme en boca? ¿dónde me agarro para no moverme? Entonces, si yo me puedo retener a un par de implantes o a cuatro implantes, entonces obviamente aumentamos la retención, la estabilidad de la prótesis y puede funcionar. Que generalmente es, lo, esa es la, la, la molestia más grande que presentan los pacientes a la tercera edad. Ese hecho de que se exargan la prótesis incomoda. Generalmente, obviamente, mucho más en la parte de abajo, porque en la parte de abajo, como tenemos la lengua, entonces hay menos superficie en la cual yo me pueda retener. La parte de arriba es un poco más sencillo, porque obviamente como tenemos el gran paladar que nos ayuda, entonces ambientalmente. Mientras más superficie, mayor retención vamos a tener. Ayudándonos con los implantes, obviamente se puede agarrar, tener una placa obviamente que sea mucho más estable, mucho más resistente y mucho más firme para evitar ese tipo de problemas. Hay que hacer un estudio previo porque obviamente esto, esto, tenemos que analizar cuánto hueso remanente queda en cada paciente. ¿No? este como decía hay una pérdida de, de, de, de hueso eventualmente por el año por la falta de uso, por la falta de piezas dentarias entonces mientras va, más va descendiendo obviamente se disminuyen las probabilidades de la colocación de este tipo de aparatos pero he hay técnicas y hay métodos quirúrgicos que, eh, de, de cirugía avanzada que obviamente podemos colocar los, los implantes ya sea en un condiciones totalmente adversas, entonces obviamente se puede hacer, se puede injertar huesos, se puede hacer, o sea, se puede, hay muchas alternativas eh, quirúrgicas para poder solucionar esto, ¿no? Se puede hacer, claro, obvio, ¿no? Que eso es un, lo ideal, como decíamos, ¿no? Hacer prótesis que, sean, eh, que, se, que estén eh, soportadas por, las, por los mismos implantes, ¿no? Pero obviamente bajo un estudio previo, generalmente pedimos una tomografía para determinar todo esto, las estructuras, cómo se encuentra cómo se encuentra el hueso, cómo se encuentran los nervios, dónde se encuentran los los celos, maxilares y demás, para poder, obviamente, plan, hacer un buen plan de tratamiento y en relación a esto ya se puede hacer una prótesis mejor. ¿Un tratamiento puede ser mixto? Es decir, tener eh, el uso de eh, las prótesis y al mismo tiempo implantes o más adelante los implantes, pero con el uso de prótesis todavía. Sí, claro, claro que sí. Inclusive hay prótesis que pueden ser, nosotros le llamamos prótesis híbridas, en las cuales son involucran. Prótesis ya sea removible, más prótesis fija, más prótesis, o sea, implanto soportado. ¿no? Obviamente todo esto, todo esto depende del, del caso del paciente, o sea, ya. y el tipo uh -huh. del paciente y las condiciones que el paciente nos puede dar para poder trabajar. ¿no? Entonces en relación uh -huh. a esto, a ese estudio que se hace, se hace, una, se hace un plan de tratamiento específico para cada paciente y en relación a esto ya podemos solucionar cualquier problema. Para las prótesis totales, ¿qué pasa si una persona tiene eh, tal vez eh, diagnóstico de diabetes o algún otro problema? problema de salud? Siempre los problemas sistémicos generan algún tipo de cuidado adicional, ¿no? En cuanto ya sea prótesis fija, prótesis removible o cualquier tratamiento de odontología. Pero obviamente hay que llegar, hay que ver cómo cuáles son la, las condiciones que da, da el paciente para poder solucionar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros en nuestra salud. ¿Cómo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, estamos en el consultorio de, la, de Miraflores en la uh -huh. calle Claudio Pinilla. Eh, en el primer piso, así que cualquier consulta nos buscan al ¿Algún teléfono? Sí, el 222-1023 para cualquier duda y consulta y agendar cualquier tipo de cita. Perfecto. Está en pie de pantalla, por si acaso, amigos, amigos, a veces nos llaman nuestros adultos mayores justamente y nos dicen, no pude anotar, a veces no logro ver la pantalla. Por favor, repitan el número. 222-1023. 1023. Ahí está mi es. para mis queridos amigos. 222-1023.